la importancia del compromiso que ha tenido el Ministerio de Justicia con acciones que viene haciendo desde hace varios años, y el trabajo también importante que ha hecho desde hace muchos años País, quien sin duda están ayudando a impulsar estas iniciativas. Hoy vemos este evento, tenemos unos expertos que más tarde nos van a contar. Yo pienso que hay países que ya han avanzado en el tema del ejercicio de la capacidad jurídica y del derecho a decidir de las personas con discapacidad. Y creo que esos ejercicios que se han adelantado y lo que se ha logrado nos va a decir a nosotros que sí se puede y sí es posible. Eh, creo que eh, el tema jurídico, todo lo que ellos han hablado de lo que implica eh, cambiar o, o este nuevo proyecto en el tema legal, yo no me quiero ir como tal a ese tema porque yo sí siento que el tema de la toma de decisiones de las personas con discapacidad a veces es más sencillo de lo que nosotros podemos creer. Y creo que el tema de la interdicción hace mucho más daño, así si aparentemente hoy no implique un esfuerzo grande del Estado hacer una interdicción, lo que se mira es lo que implica los apoyos o el sistema de apoyos que se va a generar. Y resulta que ya hay muchas personas con discapacidad que tienen sus propios apoyos, construidos como Con las familias, ¿Cómo vivimos nosotros el día a día con nuestros hijos? ¿Cómo viven el día a día las personas con discapacidad? Comunicándose, de alguna manera. Yo aquí también quiero trascender un poquito en el tema de la accesibilidad. Y creo que a veces en el tema de la accesibilidad nos quedamos en las barreras físicas. Y yo quiero hacer acá un llamado más que el artículo 12 de la Convención, que es el que habla de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, es el artículo 8 de la Convención, que es el de toma de conciencia y mientras nosotros como comunidad, como Estado, como familias, como personas no tomemos conciencia que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y de deberes será muy difícil apoyar e impulsar normatividad la normatividad está escrita y Colombia tiene mucha normatividad y hemos avanzado de manera importante tenemos una ley marco que es la ley 1618, tenemos otras acciones, proyecto decreto de educación inclusiva, etcétera, etcétera pero mientras nosotros no reconozcamos que una persona con discapacidad puede tomar sus propias decisiones, será muy difícil. Y por supuesto que muchos, y nosotros nos hemos enfrentado a preguntas, es que no pueden decidir, es que ¿cómo van a decir tener un hijo? Es que no pueden cuidar, es que no pueden comprar una casa, es que la interdicción está viendo a la persona únicamente desde el tema económico. Y se está olvidando de la persona. Es que decidir es decidir dónde quiero estar en vacaciones, es decidir con quién quiero vivir, es decidir si quiero estudiar esta u otra carrera. Pero hoy, sencillamente, sobre las personas con discapacidad, todos deciden. Lo voy a decir con mucho respeto a los profesionales de la salud que hayan acá. Los padres de familia llevan a su hijo a la institución y allá le miran el perfil vocacional y prevocacional y ellos deciden si pueden pintar o hacer cositas en origami porque no pueden más. Y las personas con discapacidad necesitan ir a la escuela. Necesitan poder manifestar sus deseos. No son niños externos. Crecen, se desarrollan, sueñan, desean. Una persona con discapacidad puede decidir levantando la mano. Una persona con discapacidad... Perdón, me quito el micrófono. ¿Usted le puede preguntar dónde quiere vivir? ¿Con este o con este? Se está comunicando. Una persona con discapacidad, porque le afecta su tema comportamiento, su tema emocional, porque cuando se está dirigiendo, está en un espacio, no mira los ojos, no está poniendo cuidado, no entiende. Porque se mueve, porque mueve sus manos, porque tiene algún movimiento, hay que miedo. Hay personas que mueven sus manos y es la manera como quieren estar tranquilos. Es como si yo aquí estaba nerviosa porque voy a hablar y empiezo a mover el pie, pues es lo mismo pero tal vez yo no puedo disimular, tal vez a la persona no le interesa o no puede disimularlo. El tema aquí es reconocer que las personas con discapacidad tienen derecho a una vida digna, tienen derecho a tomar sus propias decisiones, tienen derecho a un sistema de apoyos que le permita tomar las decisiones que alcance a tomar y aquellas decisiones que no logre tomar tendrá unos apoyos donde se decida de acuerdo a las preferencias y gustos de la persona. Entonces voy a poner un ejemplo sencillo, que una persona con discapacidad, le encanta vivir en tierra caliente, eh, sus papás no están, entonces quieren comprarle una casa, pero él jurídicamente no puede comprar la casa porque no puede celebrar un contrato. Pero si yo conozco a la persona y si yo le estoy dando el apoyo, yo puedo saber que a esa persona le gusta vivir en tierra caliente, como hablamos comúnmente. Y yo le puedo preguntar y puedo decir, ¿dónde compro la casa? ¿Le compro la casa en Boyacá o le compro la casa en Girardot? Le compro la casa en Girardot. Él no está decidiendo comprar la casa, pero sí va a vivir en la parte donde le gusta y es feliz. Y él puede tomar sus decisiones porque de alguna manera él ha decidido, ha manifestado, dónde querer vivir. Las personas con discapacidad sí pueden tomar sus propias decisiones. Hay que generarles los apoyos. Hay que generarles los facilitadores. Creo yo eh, que este proyecto de discapacidad impacta de manera importante eh, a las personas con discapacidad intelectual y a las personas con discapacidad psicosocial. Por supuesto, a las otras discapacidades también. Pero pues sabemos que eh, a través de una lengua de señas, a través de un sistema braille. Pues Las personas pueden manifestar y expresar en el tema de discapacidad intelectual. Es importante reconocer lo significativo que es su familia, lo significativo que es el grupo de apoyo que pueda tener. Yo y nosotras, quienes trabajamos desde las organizaciones de familias, en diferentes espacios conversamos con las familias y qué evidenciamos. Entre la protección, entre proteger a la persona y dejarla decidir. Es decir, yo protejo porque no quiero que le pase nada. Cuando yo estoy protegiendo, a veces protejo tanto que vulnero. Entonces yo lo protejo, entonces a mí alguien me dijo que no lo podía llevar a la escuela ni que podía ir a la universidad porque le van a hacer bullying. Entonces, mejor dejen en la institución segregada, ¿no? Entonces, yo protejo a mi hijo. Yo no dejo que él salga y suba en el transporte público porque de pronto le sucede algo y le estoy quitando el derecho a vivir la vida. Yo no estoy decidiendo, yo no pienso que él tenga de, de derecho a decidir sobre quiere tener o no quiere tener un novio. Y hay muchos chicos con discapacidad intelectual, uno y personas con discapacidad psicosocial que tienen su pareja. Aquí es muy importante entrar a mirar cuál es ese modelo de apoyos, qué es lo que se propone, abrirnos todos como, como comunidad, derribar barreras actitudinales, reconocer que las personas con discapacidad tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Yo quisiera cerrar con una reflexión que he hecho. Muchas familias, yo creo que todas, que tenemos hijos, luchamos por el futuro de nuestros hijos y porque nuestros hijos tengan calidad de vida particularmente en el tema de discapacidad hacemos una tarea dura, muchos con más tiempo y más dedicación de otros porque otros no lo pueden hacer y luchamos por un país incluyente que respete y en lo personal, y lo digo con respeto al público por decirlo personal no haré interdicción a mi hijo no la haré pero cuando yo me muera, la interdicción es una amenaza para él. Porque cuando yo me muera, cualquiera va a venir y lo va a interdictar, como está planteada la interdicción en Colombia. Y yo les pregunto a todos ustedes, ¿qué no queremos hacer con nuestros hijos? Y hacer con nuestros hijos, por las personas con discapacidad, es cambiar la interdicción por un modelo de toma de decisiones con apoyo. Muchas gracias. si alguien quiere añadir algo bueno. pues yo le agradezco mucho a Betty su intervención porque me parece que es exactamente lo que necesitamos comunicar el mensaje que tiene que llegar a todas partes, empezando por los congresistas eh, creo que esto es un asunto de derechos punto, eso es un tema de derechos y así se tiene que ver es un asunto donde lo que estamos haciendo es reconociendo algo que ya tienen las personas con discapacidad, que es derechos como todos. Es simplemente hacerlo realidad, es entender que la diversidad se encuentra con la discapacidad y que la discapacidad enriquece también a las personas que no tienen discapacidad. Eh, tenemos que trabajar por hacer una sociedad incluyente de verdad y la inclusión supone crear una cultura donde la, las personas con discapacidad son parte de ella. Yo comparto plenamente la preocupación de Betty, el mensaje de ella y creo que este es el que debe llegar directamente a los congresistas y que tenemos que seguir trabajando desde nuestras diferentes esferas de, de dar lo que podemos dar desde donde estamos, país desde donde está, seguirá apoyando eh, todo el tema jurídico y está abierto y encantado con apoyar estas iniciativas, pero tenemos que darle voz a las familias, tenemos que darle voz a todos los diferentes sectores que pueden hacer de la discapacidad eh, o, de, la, o digamos, de los propósitos de la convención y de los derechos de las personas con discapacidad una realidad que se viva. Eso básicamente es lo que quiero decir. Yo para cerrar simplemente diría, siguiendo lo que decía Juliana, que tanto desde país desde el Congreso de la República, desde la Alta Consejería y desde el Ministerio de Justicia estamos abiertos a recibir cualquier observación, cualquier duda que puedan tener, cualquier sugerencia, eh, evidentemente la atenderemos, pero aprovechamos este escenario, además que están, está presente digamos, la, la Academia las Facultades de Derecho que también nos han aportado mucho este ejercicio para que... Eh, hagamos el esfuerzo de que esto sea una realidad, de que efectivamente los términos que, que comentaba Betty creo que es una deuda o sea, absolutamente pendiente con las personas con discapacidad, con sus familias y creo que eh, lo que puedo percibir de lo que hemos hablado hoy es que el compromiso está intacto que como en todo puede que lo que salga no sea perfecto pero ya habrá tiempo de hacer los ajustes necesarios porque creo que sí es absolutamente necesario entonces muchas gracias a nuestros panelistas y, ¿Y el receso eh, no, sé, no sé si el doctor ahí no no gracias no más no preguntando por ah, vale el receso creo sí, que creo que seguimos con la entrega de las certificaciones sí sí pero, pero hola Sofi so, so. Entonces hay entrega de, de una certificación y después seguimos en la segunda parte para, para escuchar a nuestros panelistas internacionales, que es bien interesante también. También usa la, la bienvenida. Hola. Sí. Sí, sí. Sí. Eh, ahora damos paso a palabras de Juanita López Patrón, viceministra de Promoción de la Justicia. Buenos días a todos y a todas. Para mí es eh, motivo de gran felicidad estar el día de hoy acá. Eh, desde que llegué al Ministerio de los temas que más me entusiasmaron en cuanto a seguirlos trabajando y apoyando fue este. Eh, yo creo que el trabajo que ha hecho Fundis el Ministerio de Justicia, de la mano con ustedes, de la Universidad de los Andes es fundamental para un cambio de mentalidad que se requiere. Yo creo que, que el tema del proyecto de ley en trámite es fundamental, por supuesto, para la realización del derecho alrededor de la capacidad legal de las personas en situación de discapacidad, pero además de eso tenemos que trabajar muy profundamente en un cambio de mentalidad de todos los sectores, en todos los ámbitos, eh, eh, sobre todo por supuesto en los operadores jurídicos alrededor de estos asuntos eh, y en eso está trabajando el ministerio de manera contundente con eh, capacitaciones a los operadores de justicia en el territorio, eh, casas de justicia, eh, inspectores, comisarios de familia, también en, en, en el sistema penitenciario estamos haciendo un trabajo importante eh, y en eso tenemos que seguir trabajando contundentemente pero miren el trabajo que estamos haciendo con las universidades ha dado unos frutos maravillosos que queremos seguir impulsando y por eso les agradezco profundamente la realización de este foro haber atendido todas estas iniciativas desde sus universidades para que contribuyamos uno a uno en la realización de los derechos al acceso a la justicia inclusiva de, de estas personas a que tengan una atención eh, real, material, desde todas sus eh, particularidades cuando, cuando se acuda, por ejemplo, a los consultorios jurídicos, eh, para que además la formación de los abogados atienda a, a, a estas necesidades y también pues, para la accesibilidad de estas personas a la educación en las facultades. Entonces, yo quiero agradecerles profundamente su apoyo. Quiero que sigamos trabajando de la mano, eso quiere la Ministra de Justicia, eso queremos como Ministerio de Justicia, como gobierno. Estamos trabajando eh, estratégicamente también con la consejería encabezada por el, doc, eh, por el doctor Jairo Klopatowski, que desde el día uno, cuando tuvimos la primera reunión y le contamos de estos proyectos, se entusiasmó en, en, en, en trabajarlos de la mano con nosotros. Eh, el, el Congreso de la República... Aquí pues tenemos representación de ellos también, hemos hablado con Juanita Gobertus que es ponente del proyecto, es decir, estamos trabajando desde todas las ópticas y con todo el rigor eh, para atender las sugerencias desde el punto de vista jurídico que se tengan para enriquecer este proyecto, pero en esencia consideramos que es un paso absolutamente necesario para la realización de los derechos de las personas en situación de discapacidad y por otro lado, tenemos que trabajar fuertemente en el cambio de mentalidad del que les estaba hablando. Por eso hoy queremos hacer un reconocimiento especial a las universidades que han atendido especialmente estas iniciativas. Eh, es un acto simbólico, pero además de invitación a seguir trabajando en profundizar todos estos proyectos desde la academia. Y entonces paso a la entrega de estos diplomas. Hoy queremos destacar el esfuerzo de las universidades que con el apoyo del Ministerio de Justicia y del Derecho asumieron el compromiso de adecuar sus instalaciones, capacitar a quienes hacen parte de la cadena de atención, efectuar ajustes razonables a sus procedimientos, garantizar la accesibilidad, eliminar las barreras y ofrecer un servicio de justicia plenamente inclusivo para personas con discapacidad. Por ello, el Ministerio de Justicia y del Derecho otorga el reconocimiento por la prestación de servicios de justicia inclusiva a través del consultorio jurídico a las siguientes universidades. Primero, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Universidad Eafit. afit Colombia Se las Universidad de Cúcuta. Universidad Libre de Pereira. ...industrial de Santander. Universidad Libre, sede de Cúcuta. Gracias, gracias. Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. del Atlántico Asimismo, el Ministerio de Justicia y del Derecho realizó una convocatoria para seleccionar la mejor iniciativa desarrollada por los consultorios jurídicos que hacen parte de Rundis y recibió postulaciones de las universidades Autónoma de Barranquilla y AFIT, Autónoma de Bucaramanga, de Bucaramanga Libre de Bogotá, de Santander, de Ibagué, Simón Bolívar de Cúcuta, de la Costa y la Institución Universitaria de Colombia. Las propuestas fueron evaluadas por un jurado conformado, por la coordinadora del Máster en Intervención de Profesio Profesional con Personas Mayores y Personas con Discapacidad de la Universidad de Almería en España, por el asesor jurídico de país de la Universidad de Los Andes, Federico Izaza y, y por Mónica Cortés de la Consejería Nacional de Discapacidad. De acuerdo. Con la decisión del jurado, el Ministerio de Justicia del Derecho otorga el reconocimiento a la mejor iniciativa desarrollada en el marco de Rundis a la Universidad Eafit de Medellín por su trabajo con las personas con discapacidad víctimas del conflicto armado. Finalmente quiero eh, despedirme dándole un agradecimiento especial al equipo del Ministerio de Justicia, a Tatiana Romero que ha liderado esta iniciativa desde adentro desde hace ya un tiempo largo y que estamos felices de seguir contando con ella para, para, para seguir haciendo estos sueños realidad. Muchas gracias Tatiana. Claro, me permiten también. Yo quiero agradecer también a Tatiana si y al Ministerio de Justicia de verdad, por toda esa excelente iniciativa de este programa que comenzó en el año 2015 con Rundis. Y gracias a todos ustedes, porque aquí están todos los, los eh, consultorios jurídicos de más de, ¿cuántas universidades? 73 ya, 73 universidades de todo el país. Se puede imaginar la potencia que tenemos ya con todos nuestros abogados a nivel nacional que que están jalonando también para que todas las normatividades se cumplan como debe ser. Muchísimas gracias y eh, a, a mi, que ya Ahora damos inicio a los paneles de las invitadas. E invitados. Eh, primero tenemos la ponencia de María Graciela Iglesias, secretaria ejecutiva del órgano de revisión de la ley de salud mental en Argentina, con su ponencia La CDPD Mirando a la Mujer. a todas y a todos eh, tengo el honor y la suerte de no ser la primera vez que me toca hablar en este espacio así que agradezco profundamente a Proyecto País porque fue quien pensó que eh, Argentina o representantes de Argentina teníamos algo para decir a los hermanos colombianos y eh, por supuesto a la Universidad de Los Andes, que es quien ha permitido que, que esto sea posible, al Ministerio de Justicia, a la Red Cundis y a Tatiana Romero, que ha sido incansable en, en este trabajo y en este logro que están próximos a tener. Mi tema en realidad eh, de hoy es este, ver cómo, eh, cómo se ubica la situación de la mujer eh, en torno a la convención. Pero dado el, el, el panel anterior y la responsabilidad que tenemos como latinoamericanos, me parece que eh, unos minutos voy a tomar para comentarles eh, qué es lo que ha pasado en nuestro país. Eh, nosotros ya contamos con una reforma al Código Civil Argentino y ya tenemos la operatividad del artículo 12 de la Convención, puesto en, en una norma eh, que costó mucho trabajo, eh, que hubo mucha resistencia, que había un concepto de imposibilidad eh, en, la, en la realización operativa en materia de apoyos, de la toma de decisiones, a tal punto que eh, en realidad se concreta el impacto de la Convención cuando se abre desde una comisión reformadora eh, compuesta por expertos en general desde el derecho civil y se abre a los convencionalistas posteriormente y sobre todo a los organismos de discapacidad. Es decir, cuando los protagonistas pudieron impactar eh, mediante las audiencias públicas que se hicieron en todo el país para concretar una reforma que eh, nos quitara de la mora internacional, de la responsabilidad internacional que nos coloca a los países que habiendo ratificado la Convención y habiendo eh, eh, incorporado a la Constitución la Convención de los Derechos de, la, de las Personas con Discapacidad, eh, implica una, una mora, una eh, responsabilidad para el Estado el no cumplimiento con los derechos de la Convención. Nos tocó en este, en, en este caminar conocer los distintos proyectos. Eh, América Latina se está poniendo de pie en materia de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Acaba de realizar su reforma en la República del Perú. Eh, y vengo de hace muy pocos días, la semana pasada, de eh, la República de Chile y en esa actividad se presentó el proyecto de capacidad legal de la República de Chile, eh, que en, en, en su país estuvo por dos mandatos cumplidos la Presidenta del Comité de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la doctora María Soledad Cisternas Reyes. Sin embargo, hasta el día de hoy se viene discutiendo la, la necesidad de ajustar eh, legislativamente el país en términos convencionales. Eh, lo que nosotros podemos transmitir, y seguramente que mis colegas, compañeros, amigos y amigas que, que hemos venido como delegación argentina, eh, es algo que venimos repitiendo en cada, en cada momento, y es que las resistencias, los miedos, las responsabilidades están siempre en, los, en el sector que conforma lo que en las células sociales es el hábitus, es decir, donde se toma la decisión, no en el campo social, sino en el hábitus. Y es ahí donde estaban los recelos, el miedo y la resistencia para eh, resolver legislativamente una reforma que hoy le ha dado un estatus de dignidad eh, a las personas con discapacidad estamos en pleno camino de implementación porque hay algo que la, que la convención no puede hacer que es este, modificar la conciencia directa de cada uno de los que tienen que poner en práctica lo que es un mandato convencional nosotros tenemos una reforma que impone la determinación de apoyos que impone que el, el, el, el primer artículo reformado impone que la capacidad general de ejercicio se presume para todas las personas, eh, aun cuando se encuentre, dice el artículo, en un establecimiento eh, asistencial. Y eso se tuvo que poner porque en Latinoamérica, lamentablemente, tiene personas institucionalizadas, tiene niños institucionalizados, tiene niñas institucionalizadas. Entonces, eh, eh, fue necesario remarcar que la capacidad jurídica plena eh, se, de ejercicio se presume y se tiene para todas las personas sin importar dos cuestiones, el diagnóstico que pudiera tener eh, y el lugar donde esa persona se encuentre. Y en esta situación están las mujeres. Eh, mujeres, voy a empezar por lo que debería ser el final de la presentación. Voy a, a, a comenzar por el impacto que produjo en una trabajadora del derecho, en una persona que, que intentó, o al descubrir ser aliada de, del colectivo de las personas con discapacidad, ver a las mujeres con discapacidad. Eh, en un sentido... En negativo como, como vamos a mostrar para que cada uno conforme un sentido crítico de lo que es ser una mujer con discapacidad y en un sentido positivo de, por ejemplo, encontrarme con una mujer con discapacidad colombiana que tuvo que eh, viajar seis horas y, y tuvo que hacer una dieta para poder eh, soportar el viaje porque los baños de los aviones, como sabemos, no son accesibles, que eh, era muy difícil en su país contar con un asistente durante las 24 horas. Aún creo que no, todavía no lo tiene. Y sin embargo es una activista, es una trabajadora, ha sostenido su hogar y es un artista y es colombiana. Eh, entonces en nombre de, de, de este transitar, Está bien. Eh, ¿Para acá? Bien, lo ponemos... No, lo que yo quiero es pasar este video. Ahí me parece que hay que meterla hacer la acá. Vamos a ver lo que es el colectivo Polimorfas. Estoy refiriéndome a Natalia Moreno, para nosotros la burulina. Eh, y mostrar lo que eh, en nombre de ella tantas mujeres con discapacidad en este país o personas con diversidad funcional están luchando por los derechos de, de género eh, y por el paraguas de la convención y porque finalmente este proyecto que ustedes tienen entre manos hoy haya una conciencia nacional de que reporta una mejor calidad de vida para todos y todas y un estatus de dignidad de acuerdo a lo que por otra parte nosotros venimos siguiendo de eh, los, los ejes constitucionales que esta corte constitucional que ustedes tienen nos han guiado para América Latina durante tantos años. ¿Es a la mujer y frente a, a o mirada por la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad simplemente es recordar lo que eh, el artículo 6 y 7, tanto para niñas como para mujeres con discapacidad, este, trae ¿no? en relación al ejercicio pleno de todos los derechos reconocidos en la Convención. Y, si, y a mí, para hablar de esto entonces hay que hablar de dignidad. Y hay que hablar de, de igualdad de oportunidades. Y la igualdad de oportunidades eh, encierra la transversalización normativa. Esa transversalización es la que el panel anterior eh, se refería cuando hablaba de capacidad jurídica. En, las mujeres requieren eh, de que la, los principios, los derechos y eh, los ejes de igualdad que trae la convención, se transformen en acción, no alcanza con que se hagan múltiples jornadas y eh, análisis de, de, de respecto de la convención, esto tiene que transformarse en vida, porque como dijo recién la directora del Proyecto País, es una, se trata de una cuestión de derechos, pero resulta que el derecho es vida, porque si no es otra cosa, podrá ser un controlador un regulador social, pero no adjudica vida. Y el derecho que es derecho, este derecho humano, reconocido por la Convención, es un adjudicador de vida. Eh, es llamativo ver cómo en los documentos internacionales todavía no está visibilizada la mujer con discapacidad. El otro día, estando en otro país, en otro encuentro, eh, contaban, hacían un, una... una persona con discapacidad, una persona ciega eh, que está embarazada y que subió micro a un colectivo y una señora la mira, eh, ve que tiene una discapacidad visual y le pregunta, ¿qué te pasó? Eh, digamos, estas, ¿no? estas son las barreras con las que nos encontramos. Esto llevado a las políticas públicas, todavía sucede exactamente lo mismo las mujeres todavía se encuentran invisibilizadas dentro de lo que es la política pública. Y esto lo demuestra, por ejemplo, el, el plan estratégico del Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer del año 2008 al 2012, donde aparece la, la problemática y la discriminación de las mujeres afro, la cuestión de, eh, étnica pero no, no, no aparece en, en, el, en, en este plan estratégico las mujeres con discapacidad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo resultaría entonces el tratamiento para mujeres y niñas con discapacidad? Quiero decirte nosotros, yo hoy estoy trabajando, presido un organismo que tiene asiento en el lugar de las garantías de un país, que es el, el Ministerio Público de la Defensa. Sin embargo, es un organismo intersectorial que está compuesto por tres patas del Estado y tres de la sociedad civil. Nosotros tenemos dentro del organismo la atracción de las personas con discapacidad psicosocial, en el caso nuestro, que hacen reclamos concretos en relación a sus derechos. Este organismo, hace, nosotros monitoreamos todo el sistema que tiene que ver con el cumplimiento del Código Civil y el cumplimiento de la Ley de Salud Mental en nuestro caso. Y entonces tenemos que monitorear y eh, dirimir, hacer recomendaciones y dictámenes eh, en, en, a nivel nacional, a nivel de, de todo el país. Y observamos entonces las circunstancias en las que todavía se encuentran niñas y mujeres solo por motivo de discapacidad, que es justamente lo que, la, lo que la Convención ha establecido. Uno puede tener una restricción a la capacidad jurídica por cualquier otra situación. Por, por ejemplo, por haber cometido un hecho ilícito y transitoriamente, momentáneamente, tener una restricción al ejercicio de la capacidad jurídica. Lo que nunca puede ser es por motivo de discapacidad. Eh, eh, cuando se habla de vivienda, cuando se habla de trabajo, cuando se habla de inclusión, eh, sucede lo mismo a contrario, de manera positiva. No es que tener tanto temor de lo que va a pasar, nos parece por lo menos por la experiencia, sino el temor está en cómo se incluyen en las políticas que un Estado ya tiene. Cómo se incluye en la vivienda, cómo se incluye en el trabajo, cómo se incluye en el ejercicio de los derechos personales. Resulta a veces este, extraño eh, en este país las tendencias más hermosas para los que amamos el derecho en materia de derechos personalísimos, la autonomía y el consentimiento informado de las personas lo tiene este país eh, y, y suena raro que eh, se esté eh, pensando que esas personas pueden ejercer derechos personalísimos de manera autónoma, pero a su vez pueden estar interditas. porque de decir? Un poquito sí, un poquito no. Yo puedo tomar decisiones respecto de derechos personalísimos, pero no puedo tomar decisiones para la contratación, por ejemplo. ¿Eh? Eh, eh, y esto es lo que la apuesta de todos ustedes hoy tienen y aparentemente lo estarían a punto de lograr. Eh, ¿Cuáles son las desventajas que, tienen, que tenemos los países? Por un lado, eh, uno de los argumentos que se utilizan es que, los, el, el, el, digamos que, la Convención de los Derechos de la Persona con, con Discapacidad tiene una eh, obligación subsidiaria. ¿Y esto qué significa? Que primero que hay que agotar todos los recursos internos del país. Eh, en Derechos Fundamentales esto no es así. En Derechos Fundamentales, lo que la operatividad del derecho es la que debe de prevalecer pero las complicaciones que tiene el colectivo de las personas con discapacidad, los organismos de discapacidad en general en los países es esta tensión esta lucha permanente entre un derecho interno y el, el derecho convencional bueno el ajuste razonable de los países es dar una prioridad eh, a lo que nos hemos comprometido y es a, esta, a este rango de supralegalidad que tienen las convenciones y tratados a los que los países se han ajustado. Algunas breves, algunas breves cifras para tener en cuenta, por ejemplo, de la CEPAL, ¿no? la Comisión Económica para América Latina y el, el Caribe. Señala la CEPAL que entre el 2000... Y en 2011, la, la población que residía con alguna discapacidad en el continente ascendía a más de 66 millones de personas, lo cual representa un 12,3 de la población regional, un 12,4 de la población de América Latina y un 5,4 de los países del Caribe. Y que la prevalencia de la discapacidad es superior en las mujeres que en los hombres cifras que de acuerdo al Banco Mundial serían aún mayores estimando el informe mundial sobre discapacidad del 2011. ¿Qué pasa en Europa? Eh, en la Unión Europea se, se calcula que existen 37 millones de ciudadanos con discapacidad y más de la mitad son mujeres. En Latinoamérica más de un cuarto de la población total se encuentra afectada por situaciones de discapacidad. Sin embargo, no hay datos desagregados por sexo. Estas cifras tienden a aumentar por factores como el envejecimiento, de la población, los accidentes, las mejoras tecnológicas y el aumento de la esperanza de vida. ¿Qué pasa en España particularmente, ya que tenemos acá a las amigas españolas? Y las tablas estadísticas que fueron eh, extraídas de una encuesta eh, establecen que 2.030.397 mujeres con discapacidad que existen en el país de las cuales 659.329 se encuentran en edad de trabajar. De ellas solo 104.568 trabajan, o sea, solo el 15% trabaja. Y 51.762 51 están paradas, o sea, sin trabajo. El resto, es decir, las 502.999 mujeres, por razones muy diversas, nunca se han planteado acceder al mercado laboral, o sea que del total de mujeres con discapacidad de 257.763, analfabetas hay un 12% con 44%, 338, 338 388 el 16% tienen estudios primarios, 54.228, el 2,67 cuenta con estudios secundarios, y solo 31.760, el 1% tiene estudios profesionales, superiores o universitarios. Quiero decir lo que impactó la reforma en Argentina. Cuando a partir de la reforma, el Código Civil, y bajo el paraguas de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, hubo que hacer ajustes razonables. Hoy eh, hay una norma de, eh, específica, una resolución eh, del Consejo de Educación y también universitario en que no puede haber ninguna imposibilidad de accesibilidad a la universidad ni a la obtención de los títulos por motivo de discapacidad. Esto no ha sido fácil, tenemos casos jurisprudenciales donde se les ha negado a las personas, o sea, cursaron toda la, la carrera, pero al momento de obtener el título, la eh, normativa administrativa universitaria le negaba un título un famoso caso el caso naranja naranjo que es un caso testigo de lo que estoy eh, refiriendo pero lo cierto es que Argentina tuvo que hacer el ajuste razonable en materia de educación inclusiva en todos los niveles de educación y acá lo demuestra Constanza y entonces mejor que ella para poder decirlo Uy, a ver, señor Acá, este, Me tomo un taxi. Con un poco de esfuerzo, subo al auto, digo la dirección y el he chofer arranca. Qué lindo día, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pedagoga. Trabajo pensando formas para que otros puedan. Pobre, lo maté. En el colegio donde trabajo, los chicos ya saben que yo hablo así. Hablo raro. Y según Salvador, de cuatro años, yo hablo así porque me duele la panza. Yo hablo así porque cuando nací tuve un paro respiratorio, parálisis cerebral, dijeron los médicos. En ese momento nadie sabía que iba a poder yo hacer, pero algo era no seguro que de poder iba a poder distinto, nadie está preparado, la discapacidad no te manda whatsapp y te dice preparate llevo el 5. En todo caso, la mejor forma de estar preparados es valorando la diversidad. Siempre funciona la mirada puesta en lo que se puede. Porque sobre lo que no se puede, sobre lo que no se puede, no se puede, no se puede construir y la persona la miraron. ¿Saben cómo convive con sus dificultades? ¿Saben cuáles son sus deseos y sus temores? Si son chicos, respetan sus espacios de juego tan necesario para crecer responder a estas preguntas nos va a permitir saber lo que la persona necesita para ser y hacer y así el mueble en donde clasificamos los diagnósticos nos va a quedar chico porque la persona siempre es mucho más que un diagnóstico. Bueno, si tuviera que definir entonces capacidad jurídica es esto. La persona no es un diagnóstico, no es una limitación. Y en todo caso las políticas públicas deben tener este principio de interseccionalidad e interculturalidad. La interseccionalidad que va a evitar, es decir, que es únicamente es por mujer por persona con discapacidad, eh, por sexo, por raza, eh, por clase. Eh, es toda, toda la conjunción de discriminación en la que se asocia muchas veces a una mujer con discapacidad. Lamentablemente no, no hay más tiempo. Había eh, traído, que era de todas maneras el material acá, una experiencia que se está haciendo en Argentina de un programa de externación asistida, porque esto se hace con libertades. Esto se hace con desinstitucionalización, esto se hace con accesibilidad. Por ahí, no sé si es con tanto recurso económico, sino mirar el recurso que se tiene y reconvertir ese mismo recurso. Pero sí hay una condición, es que eh, una mujer con discapacidad lo que es, es mujer, persona con discapacidad y la Convención le garantiza el ejercicio de todos los derechos. Es decir, que una mujer puede ser madre y ese, esa maternidad tiene que estar garantizada con accesibilidad y con sistemas de apoyo. Y esto es posible, esto es lo que estamos en este momento transitando en nuestro país a pesar de contar con toda la normativa como para que sea una realidad. Porque la, la, el, la barrera más difícil es la barrera de la práctica que a su vez va hacia la conciencia. Por eso me parece que eh, eh, este, esta actividad, eh, las personas que están aquí presentes serán efectos multiplicadores para que eh, esta, es, este futuro, este amanecer que ustedes están teniendo con un proyecto de ley que va a reconocer el ejercicio de los derechos, le va de, a, a dar una, una, nueva, una nueva vida a un sinnúmero de personas que como decía ayer Sergio cuando fuimos a otra actividad, él eh, quiere firmar su contrato de trabajo. Y él, él trabaja y quiere que le paguen a él y tiene una novia y capaz que desean o deciden casarse. Y como a todos, tendrá entonces la dignidad del riesgo frente a esa situación. No a todo lo que hemos votado nos ha ido también. No a todo lo que nos hemos casado nos ha ido tan bien. Entonces es una cuestión de ponernos todos bajo el mismo techo. ¿no? Eh, con esto dejo y muchísima suerte a la querida Colombia. Eh, Demoré la bienvenida a Almudena Castro, directora de la Fundación Aequitas en España, con su ponencia Acceso a la justicia y discapacidad. El ejercicio de la capacidad jurídica en igualdad de condiciones. Buenos días. Eh, agradecimiento, Reitero los agradecimientos de Graciela, al Proyecto País, a la Universidad de los Andes, al Ministerio de Justicia, a Tatiana, a la Red Rundis, a todos. Eh, me van a permitir que también den un agradecimiento especial a mi querido Federico Isarra, eh, que ha sido el activista eh, que conocí hace un tiempo. Eh, no nos conocíamos físicamente hasta el, hace dos días, pero llevamos ya trabajando. Me van a permitir que haga una pregunta al auditorio. Me consta además que hay otro auditorio que nos ve en otra sala, eh, pero no me van a poder contestar. De los que están aquí, ¿quiénes tienen formación en derecho? ¿Me pueden levantar la mano? Ah, bastantes. Vale, personas con eh, familias, personas con discapacidad, también bastantes. Vale, es para hacerme más o menos una idea a, a, a qué foro nos estamos dirigiendo porque me, me, me es más me es importante. Me da mucha rabia que se nos hayan ido los panelistas anteriores, eh, eh, porque querías. ¡Ah, no! Algunos, algunos, pero otros no. Eh, porque quería a, hacer un llamado también a, a la necesidad de modificación legislativa, pero que con el cambio de la legislación no todo lo vamos a conseguir, al contrario, es cuando empezamos a trabajar. O Esa la es primera, la primera precisión. Eh, me ha emocionado fundamentalmente Betty, eh, la, la madre de una persona con discapacidad y me hubiera encantado que hoy también hubiera estado, eh, ¿cómo se llamaba? nuestro Sergio, eh, porque es la voz eh, de las personas con discapacidad, porque es él el que está reivindicando algo tan esencial como es el ejercicio de derechos. La obligatoriedad de la convención la tenemos eh, absolutamente clara, pero se van a sorprender porque eh, me da mucha vergüenza que me llamen experta, eh, porque no soy experta en nada, lo único es que soy una enamorada de la, del ser humano y de la dignidad del ser humano, cualquiera que sea su condición, origen, procedencia, creencia. Eh, porque la dignidad está por encima de cualquier cosa, en cualquier circunstancia personal, social, da igual. Pero tenemos sesudos hombres de hecho, en sesudas universidades, eh, en mi país, eh, no, no pongo ejemplo España y eh, Europa, porque no somos ejemplo de nada en muchas cosas, ¿no? eh, que todavía eh, niega la obligatoriedad de la convención eh, a nivel nacional. Es algo sorprendente. Eh, ¿Por qué? Porque es algo sencillo, es un tratado internacional ratificado por un país eh, que cuando se integra en ese país tiene valor constitucional, te guste o no te guste. Por eso decíamos que esto no es una cuestión de que nosotros ya somos muy buenos o estamos haciendo políticas sociales. Es una cuestión de derecho. Y estamos intentando defender el derecho y, y nos negamos a la aplicación o a la articulación del artículo 12 por el derecho, por la seguridad jurídica y lo primero que estás haciendo es vulnerar el principio fundamental de jerarquía normativa. Segundo, segunda cuestión, el hecho de que cambien la norma no nos va a cambiar la forma en que ejercemos cada uno de los que estamos aplicando el derecho y eso es algo que es fundamental por eso cuando hablaba Betty de la toma de conciencia eh, todo operador jurídico pero no solo operador jurídico eh, futuros operadores jurídicos universidades eh, formadores cualquier persona en nuestro día a día tenemos que cambiar esa mirada y tenemos que verdaderamente creernos la convención Muchas veces cuando hablo del artículo 12 o del artículo 13, acceso a la justicia, eh, siempre desde el sector de la discapacidad me dicen ¿pero qué manía tenéis con el 12 y con el 13, los del mundo del derecho? ¿Y por qué? Porque yo de profesión soy notario. ¿Y por qué me ha fascinado Betty? Porque en el día a día de mi despacho es lo que recibo continuamente, la preocupación de una persona que tiene una persona con discapacidad que vive con ella y... Eh, el día de mañana, si yo no estoy, ¿quién le va a brindar ese apoyo? ¿Cómo puedo articular, señor notario, un sistema jurídico de protección y de fomento de la autonomía sin incapacitar? Esa es la pregunta del millón, que me hacen continuamente. O la propia persona con discapacidad que quiere ejercer un derecho. Os cuento un caso. Una persona en este caso tenía discapacidad psicosocial y no estaba interdicta como se dice, aquí en mi país se dice incapacitada o modificada la capacidad. Y fue antes de la convención, eh, todos los del mundo del derecho tenemos que saber que haya modificación del Código Civil o no haya modificación del Código Civil y antes de la convención, perdónenme, la capacidad se presume siempre. Eso es un principio general del derecho, ahí no tenemos que cambiar nada. Pero ¿qué ocurre? Que como históricamente hemos dicho que como consecuencia de un diagnóstico no tienen la suficiente capacidad de decisión según no sé quién, se les retira la posibilidad de tomar decisiones. Y en este caso era una persona con eh, discapacidad psicosocial que quería hacer algo muy sencillo, que es otorgar testamento. En mi país puedo otorgar testamento mayor de 14 años ante notario. ¿Qué, ¿Qué capacidad se exige para otorgar testamento? ¿La capacidad natural de entender y querer? ¿Podéis traducir eso? Eh, eh, cerramos los ojos y a mí si me pasa algo, ¿a quién quiero dejarle mis cosas? ¿Qué deseos quiero para el día de mañana? ¿Cómo quiero eh, eh, dejar este mundo? Creo que son preguntas tan sencillas que todos podemos contestar. Bueno, me vino eh, una señora con, con discapacidad psicosocial y lo primero que me viene a ver al despacho es mire doctora! ¿Tomo todas estas pastillas? Ah, vale, muy bien. ¿Por qué os, os comento eh, eh, que por el sector de la discapacidad nos mira a los juristas diciendo ¿por qué estás tan empeñada en el tema del artículo 12? Porque si no se consagra el ejercicio de derechos en la toma de decisiones y la posibilidad de ejercitar mi derecho con el apoyo que sea necesario... Eh, la persona queda absolutamente privada de su dignidad. ¿Qué hice con esta, con, con la, con la, se llamaba María? Con María, lo que hago continuamente trata a cualquier persona sin mirar la discapacidad. ¿Cuál es el miedo? Que me impugnen el testamento. Pero, ¿en realidad estoy teniendo miedo que me impugnen el testamento por mi responsabilidad? ¿O estoy teniendo miedo a que me impugne el testamento porque la voluntad de esa persona no se va a llevar a efecto? ¿Me explico? Porque lo que verdaderamente me tendría que importar como jurista es que la voluntad de la persona fuera válida y eficaz. Y como profesional del derecho que ejerce una función, asegurarme de que esa voluntad de la persona que se manifiesta delante de mí va a, tener, va a ser válida, va a ser eficaz y nadie la va a poder cuestionar además de cualquier tipo de responsabilidad que me puedan exigir otro de los casos que tuve y por qué nos empeñamos tanto en el ejercicio de la capacidad jurídica en el ejercicio de la capacidad jurídica con apoyos persona en este caso estaba interdicta fallece su madre viene el viudo y tres hermanos y una fundación tutelar que ejerce la tutela de la persona que ya está incapacitada ¿les parece normal o os parece normal? que algo tan importante como es una sucesión de un familiar pase sin que la persona se entere. A mí no me parece normal. ¿Sí? Porque esta persona sabe perfectamente y ha tenido la pérdida de su familiar, pero todo el mundo jurídico alrededor, si recibe, no recibe, cómo recibe, qué hace, qué no hace, qué explicación hay, no la recibe porque está interdicta, porque no es necesario, porque se le niega esa posibilidad de decisión. Al estar de interdicta y no tener modificación del Código Civil todavía en España, eh, la solución que dimos, y todo operador jurídico a día de hoy tiene que aplicar la convención en su día a día, ¿cuál fue? Lógicamente firmó también la, la entidad tutelar, pero a la primera persona a la que le expliqué el documento que estaba eh, llevándose a efecto es a la persona con discapacidad. Y os aseguro que me expliqué y me hice entender. porque Hay que ponerle tiempo. ¿Sí? Yo traduzco el mundo jurídico en mi día a día a cualquier ser humano que se acerca a ejercitar cualquier tipo de derecho. ¿Qué ocurre? Que nos empeñamos tanto en el artículo 12, porque es la pieza clave para que cualquier otro artículo y cualquier otro derecho pueda ser ejercitado. Porque decía que me hubiera gustado que hubiera permanecido todo el panel anterior, porque cuando hablamos de acceso a la justicia, el 12 y el 13 están ligados, no solo estoy pensando en jueces y tribunales, es una manía que tenemos, jueces, tribunales y personal de la Administración, no. Poder Ejecutivo y Poder Legislativo pues, no forman parte de justicia. Poder Legislativo no puede promulgar ninguna ley que no pase en la mis en la Convención, y en mi país pasan. Se aprueban leyes sin pasar el también de la convención. Una de ellas, el aborto. No estoy hablando de aborto sí, aborto no. Estoy hablando de que nosotros en nuestro país tenemos un mayor plazo si la persona, es decir, si el feto eh, tiene discapacidad. Y se ha aprobado con posterioridad a la convención. ¿No debería de ser el mismo plazo? ¿O por razón de discapacidad hay una discriminación? Es una pregunta ¿eh? que la nadie. Y se aprueba. Y no pasa nada. Personal de la administración, jueces, por supuesto. Fiscalía, defensoría, abogados en ejercicio. Y los notarios, donde estamos? En la seguridad jurídica preventiva. ¿Sí? ¿Y qué me pasa en mi día a día? Que veo como el ejercicio de derechos se impide solo por razón de discapacidad. ¿Sí? ¿Qué miedo tenemos? ¿Qué miedo tenemos los juristas? Porque en mi país hay una... Estamos ahora mismo en proceso de reforma también. Hay un anteproyecto presentado en las Cortes. En España entró en vigor el 3 de mayo de 2008. Llevamos hablando de este tema 10 años. Ha cambiado muchas cosas, sí. Intentamos cambiar conciencias. Pero la promulgación de la Ley General de Adaptación del Ordenamiento Jurídico Español a la Convención, a que suena bien, en el 2011, en el informe del Consejo de Estado, literalmente se dice. Como el artículo 12 y el ejercicio de la capacidad jurídica es un melón que no queremos abrir porque puede generar muchos… Eh, es muy difícil, lo dejamos para luego, traducido vulgarmente. Texto refundido de 2013 sobre los derechos generales de las personas con discapacidad, lo mismo. Hace adaptaciones en materia de administración, seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. El meollo que es el artículo 12 no lo toca. El proyecto que tenemos en Ciernes a mí particularmente eh, se queda corto. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo que estamos diciendo? ¿o ¿Cuál es el miedo que tenemos los del mundo del derecho? La seguridad. Y en la sana seguridad se han cometido grandes atrocidades. Hay que dotar de seguridad jurídica el ejercicio de derechos, por supuesto. Pero ¿cuál es el motivo? Que se respete la voluntad y la preferencia de la persona. Que tenga validez y eficacia no solo por una cuestión de responsabilidad. Entonces, ¿qué veo yo en mi día a día? Que por un acto jurídico uno de trascendencia patrimonial, la solución única que da nuestro ordenamiento jurídico es la interdicción. Es decir, la vida de una persona con discapacidad fluye generalmente con eh, su día a día, con los apoyos familiares, con los apoyos informales, con... pero desea comprar una casa le toca heredar, eh, desea hacer testamento, desea, desea, desea. Testamento no, porque no puede ser objeto de interdicción. Desea casarse tampoco, Eso es personalísimo. Se puede casar a pesar de estar interdicto. ¿Pero por un acto jurídico? Y lo que es peor, que también me corroboró que pasaba aquí, a, a, aquí en este país, que por obtener una prestación social se incapacita. Eso ha pasado en mi país también. Y ha pasado. Sí, y no distinguimos el ámbito social de las prestaciones que corresponden a la administración pública y el ejercicio de un derecho por parte de una persona. Me dirán, eh, apoyos el ejercicio, de derechos con, el ejercicio de derechos con apoyos, que es la capacidad de obrar, claro, a nosotros nos han eh, formado jurídicamente con capacidad jurídica y capacidad de obrar. Capacidad jurídica, soy titular de derechos... Es decir, tengo una botella de agua, es el derecho de propiedad, y la capacidad de obrar es el ejercicio del derecho de propiedad, a comprar, vender, etc. Entonces, todos los seres humanos tenemos capacidad jurídica, por supuesto. El cambio de la convención es, no me puedes modular el ejercicio de mi capacidad jurídica, que es la capacidad de obrar, solo por razón de discapacidad, ni por motivo único de discapacidad. Porque creas que mis decisiones van a ser peligrosas, erróneas, eh, o que no van a producir el efecto jurídico que se desea. Eso es un cambio para un jurista a nivel eh, de derecho civil. Es un cambio radical. Yo cuando me leí la Comisión el año 2006, no daba crédito. No daba crédito. Pero a día de hoy, y con 10 años ya, no sé... Han cambiado muchas cosas, Recién, La Llevamos ya muchos años trabajando en esto, y llevamos ya muchos años haciendo el cambio de la toma de conciencia. Deseando que mi código civil se modifique, eh, pero no todo va a llegar con la modificación del código civil, porque uno de los peligros que tenemos eh, en mi país es eh, que es eh, el mismo perro pero con distinto collar. No sé si. Cuando en el fondo no ha cambiado. Sí, la, si es verdad que la, la regulación de, del código civil que se plantea y que se, está, se va a someter a aprobación de las cortes. Eh, hace referencia a la, a, a la imposibilidad de negar la capacidad jurídica en sentido amplio que comprende la jurídica y la de obrar, la capacidad de ejercicio, eh, y que todo el ser humano tiene la misma capacidad jurídica en igualdad de condiciones. Pero me sigue utilizando términos como la curatela. La curatela en España eh, no es, eh, eh, siempre se ha concebido como un complemento de capacidad, eh, pero exigía una incapacitación. Es decir, me ponen el sello o la estrella de David, de soy incapacitado y no tengo capacidad de gobernarme. Ese sello o estrella de David lo quitan, pero lo que ocurre es que siguen utilizando el término de curatela. ¿Cinco solo? Es es es Ay, Dios mío. Eh, siguen utilizando el término de curatela, eh, con lo cual necesito que se cambie y se modifique el que administra la justicia la capacitación de los que administran la justicia, este cambio de mirada. Eh, a mí en mi país muchas veces me llaman la loca del artículo 12. Eh, porque verdaderamente, a ver, es que eh, en el mundo, de, yo como jurista, de verdad, o sea, me niego a ver todo lo que veo en mi despacho y que no haya otra solución jurídica para un ser humano que es que le tengan que interdictar. Sí, entonces, ¿qué, hago? ¿qué hacemos en mi país? Buscar alternativas. Y el notario tiene la obligación de buscar alternativas a la incapacitación, porque supuestamente somos especialistas en derecho privado, ¿verdad? Y si el derecho privado está al servicio de la persona, ¿de qué me sirve a mí el de código civil si no está al servicio de la persona? ¿Y cómo me, me devano los sesos, eh, bien por vía de testamento, bien por vía de donaciones, bien por vía... Pero, pero en el ámbito personal, ¿os dais cuenta que siempre estoy hablando de patrimonio, que es el miedo que tiene eh, nuestra regulación del código civil? ¿Cómo garantizo eh, la toma de decisiones en cosas tan sencillas como es dónde quiero vivir, dónde quiero residir? Que, como comentaba eh, Betty en su intervención, es la esencia de todo ser humano. ¿No sería posible articular vías y alternativas para que cada uno de nosotros, desde el punto de vista de nuestra libertad y el respeto de nuestra autonomía, y con la seguridad jurídica que sea necesaria, por supuesto, con la intervención bien de la autoridad judicial, bien de la autoridad notarial, permitir que el ejercicio de derechos con apoyos sea verdaderamente una realidad. El problema es que eh, la convención nos habla de ejercitar derechos con apoyo pero no nos define el apoyo. ¿Por qué? Porque el apoyo es una construcción individual para cada ser humano. En el momento en que tengamos listas tasadas de apoyo, hagamos fastidiado. ¿eh? El apoyo depende de ¿Qué? y para qué el apoyo para hacer testamento no es lo mismo que el apoyo para confirmar una compraventa el apoyo para comprar una entrada de cine no es lo mismo que el apoyo para decidir dónde quiero residir pero toda esta configuración jurídica de lo que es el sistema de apoyos tenemos el reto nosotros delante de nuestras narices de llevarlo a cabo pero no solo con lo que es una estructura, una regulación jurídica de Código Civil, sino sobre todo, como decía Betty, con un cambio y toma de conciencia. Porque también me he encontrado con familiares de personas con discapacidad que han venido al despacho y que han dicho yo que tengo tres hijos, uno tiene discapacidad, me han llegado a esconder la discapacidad a día de hoy. ¿eh? Esto sigue pasando, supuestamente somos un país de, europeo. Pues me he enterado que tenía un hijo con discapacidad y yo soy de las que indago, ¿eh? Soy de las que indago, hablo, escucho, digo tal, y se tiro media hora con ellos, tres cuartos de horas, todo lo otro. Y luego vino la hermana y me dijo, mis papás no le han dicho que tengo un, un, un hermano con discapacidad psicosocial. Digo, perdona. Digo, es que entonces hay que hacer la cota, O el testamento cambia por, radicalmente. Ah, les hice volver. Pero venga, digo, ¿por qué me lo esconden? No, porque eso en el, dos, en el 2018, sí. Necesitamos que el cambio de las estructuras jurídicas se realice no solo por el mundo jurídico, sino fundamentalmente también con el apoyo de las personas con discapacidad. Necesitamos que los congresistas, que a lo mejor no tienen, tienen ese miedo propio a qué va a pasar. Les pongo un ejemplo. Eh, las mujeres no votábamos y pensaban que íbamos a ejercitar el derecho al voto y el mundo se iba a, a ir al declive hasta el año 75 como comentaba con, con, con María José la mujer necesitaba el consentimiento del marido para firmar cualquier tipo de contrato pero tampoco lo hemos hecho tan mal ¿eh? cuando nos habéis dejado solas ¿no? lo mismo pasa con las personas con discapacidad lo que ocurre es que tenemos una tradición jurídica muy fuerte que tenemos que combatir pero combatir con argumentos ¿eh? con argumentos sociales y con argumentos jurídicos no pasa nada eh, cualquier, cuando hablo con, con mis colegas, el miedo siempre es, me van a impugnar, me van a impugnar, me van a impugnar, perdona, me van a impugnar cualquier escritura. Cualquier escritura que yo autorice me puede ser objeto de impugnación. ¿Por qué tienes miedo cuando hay una persona con discapacidad delante? ¿Por razón de discapacidad? Porque prejuzgas que la capacidad de decisión es distinta. Es así. Los principios generales del derecho permiten que las cosas se articulen sin que haya tanta preocupación ni intrascendencia, o sea, tanta repercusión jurídica o económica como consecuencia de... Nosotros, por ejemplo, les pongo un caso, porque además es que el, el, el, el procedimiento de incapacitación de verdad se hace para proteger, pero no protege tanto. Y les ves dos ejemplos. Eh, fallece... Una persona sin hijos, solo con sobrinos, eh, en una ciudad de España. Esta persona fallece sin testamento. Los Termino rápido con estos dos ejemplos para demostrar a los juristas que no protege tanto la, la interdicción, que ese es mi afán, eh, ese es mi deseo. Eh, dado que estoy en, en sede universitaria, por favor, los que os estáis formando, devanaros los sesos para que verdaderamente el derecho sirva a la persona. Si el derecho no sirve a la persona, no tiene sentido. Primero. Segundo, el caso de que no protege. Dos supuestos. Fallece una persona con un montón de deudas, no tenía testamento. Los herederos, por declaración de herederos a 20 son los sobrinos. Sobrinos, que son siete. Seis sin discapacidad y uno con discapacidad. Los que no tienen discapacidad pueden ir al notario y renunciar a la herencia. El que tiene discapacidad, que oye, que llevaba una vida normal y corriente en su, en su casa, con su trabajo, con su vida, con su normalidad, va al notario a renunciar a la herencia, es que además, primero no está interdicto, segundo, cuando una persona requiere renuncia a una herencia, se entiende que el Código Civil regula y dice que requiere autorización judicial el tutor para renunciar a una herencia. Eh, los acreedores del sujeto fallecido, imaginaros cómo estaban. Y se encuentra, es para proteger, eh, procedimiento de incapacitación. Y se encuentra con que le demandan judicialmente para que acepte la herencia. Los otros seis eh, sin discapacidad ya se había librado del muerto, por decirlo de alguna forma. El que tenía discapacidad no se había podido librar de recibir un activo negativo. Eh, se encuentra con una demanda por parte de los acreedores de que acepte renuncia a la herencia y segundo, una reclamación judicial de, de, la, de cantidad. ¿Sabéis cuánto se tarda en mi país en un procedimiento de incapacitación? Seis meses, siete meses, ocho meses, un año. Eh, para un acto que es la renuncia de una herencia que solo es negativa, tengo que poner en marcha un procedimiento de incapacitación donde solo lo incapacitan por un diagnóstico médico sin importarle la realidad social que tiene esta persona lo que verdaderamente puede ejercitar y no. Y después tengo una reclamación de cantidad. Tres acciones. ¿no? Porque es que es incapacitarlo, después pedirle la autorización judicial y lo después otro procedimiento. ¿Cómo se solucionó sin modificar el código civil? Se le nombró una, una figura que era la guarda de hecho para un acto concreto. ¿Quién ejercía de apoyo? Eh, la familia, en este caso era la madre. La persona con discapacidad firmó la renuncia con una guarda de hecho nombrada judicialmente. Y en esa guarda de hecho nombrada judicialmente, que no se le declaró incapaz, que se le hizo autorizarle al guardador de hecho a la renuncia de la herencia. Y a esta persona no se le ha incapacitado, sino en su vida, y por lo menos se le ha establecido una verdadera. En protección de la que verdaderamente es necesaria, no de la que a mí no me den tanta protección de, de la que no necesito. No sé si me explico. Y siguiente caso, persona con discapacidad que vive con su madre, la madre fallece, vive en un contrato de, vive, en una, eh, vive con un contrato de alquiler. En la legislación española. Eh, al vivir juntos, el hijo con discapacidad tiene derecho a colocarse en el lugar del contrato de arrendamiento de la madre. Eh, va a hacer una notificación y se le niega la capacidad porque lleva la discapacidad en la cara. Tiene un plazo de dos meses para notificar su voluntad de quedarse en el contrato. ¿Qué? ¿Le incapacito? Eso es para protegerle, ¿verdad? O lo que necesita es ejercitar un derecho sin necesidad de que le cambien su estatus jurídico. También se solucionó sin necesidad de establecer una modificación de la capacidad. Conclusión. Necesitamos la reforma del Código Civil, por supuesto. Pero también necesitamos, sobre todo, que los juristas cambiemos el chip. Por mucho que nos cambie el Boletín Oficial del Estado, si seguimos aplicando las nuevas normas con la concepción médica anterior, vamos a seguir igual. Eh, ahorita vamos a dar un receso de 10 minutos en el que hay un refrigerio subiendo las escaleras eh, pero antes vamos a dar eh, un espacio para que esteban yo de unas palabras. no, simplemente pues agradecer a quienes intervinieron anteriormente como vemos que hay bastantes preguntas, unas muy profundas digamos sobre eh, los términos del proyecto y su implementación, además de buscar un espacio al final, lo que estamos viendo con países es que vamos a buscar un espacio alterno, probablemente en un par de semanas, para podernos sentar con algunas personas que tienen dudas concretas, trabajarlas sobre el, el proyecto, digamos, una reunión realmente de trabajo, y las conclusiones que salgan de ahí nuestro compromiso sería transmitirlas a los congresistas que están trabajando el tema creo que es la forma porque por efectos de tiempo es imposible eh, digamos que referirnos con el detalle que merecen las diferentes preguntas en este momento entonces pues los invitamos al receso y ya continuamos para eso les pido que los interesados contacten a las personas de país o del ministerio ellos les van a dar un correo electrónico para que nos manifiesten su interés en participar en ese espacio.